Me han preguntado un montón sobre qué es lo que está pasando en Chile. Un resumen muy pequeño sería que los chilenos salieron a manifestarse por una mejor calidad de vida. Eh, hace dos días, creo, el presidente hizo un anuncio cubriendo algunas de, la, de las demandas de nosotros. Y, pero realmente no fue algo que yo vi venir que fuera a dejar contentos a los chilenos. Así que día siguiente, manifestaciones de nuevo con una conciencia más clara de que son pacíficas. Hubo otro comunicado de, de, de, del presidente, dijo básicamente que empezó a hacer cosas de las que ya había prometido el día anterior, me parece. Y... no quedamos contentos, no, no es suficiente ya... En mi opinión, el pueblo chileno no va a quedar conforme si no son medidas eh, que beneficien a más personas porque hay áreas que se dejaron de lado. Que son igual de importantes que las que mencionó, para todo el movimiento que empezamos, para todo lo que hemos sacrificado a esta altura, no, no. el segundo comunicado fue como: Ok, no, estamos trabajando para usted, pero tiene que ser algo más profundo, tiene que ser algo más que genere más impacto, más que más profundo, algo, algo que valga la pena haber luchado todos estos días por. Así que la gente se sigue manifestando. Eh, Muchos de manera pacífica, jugando a la pelota con, con los militares Unas escenas que de verdad se te... Se te... se te... se te... se, te se te, te, te llegan al corazón de si hay... Eh, hay seres humanos detrás de todos estos movimientos más allá de partidos políticos O si son pacos, carabineros, militares, lo que sea hay, hay corazón detrás de estas acciones, no todo es violencia, creo que son un grupo chico y creo que no nos representa para nada. una fiesta pero porque nos unimos no es más que eso estamos acá tranquilos me estoy alejando solo un poco para despegar el dron y vamos a ver quiero, quiero mostrarles que es casi un escenario una fiesta familiar eh, la manera de expresarse es bacán porque mientras si no hay violencia a pesar de que no haya violencia somos tantos que la presión hace la fuerza no sé estamos, estamos presionando y no nos hemos cansado Está lleno, es la raja esta boda, me enorgullece que finalmente nos hayamos unido por un propósito en común. Es la patada, voy a sacar el dron. Le iba a decir que esto no lo hago nunca, no, no me gusta volar arriba de personas, pero creo que un poco la situación lo amerita. voy a tratar de mantenerme lejos en realidad, arriba del río. Y que veamos cómo se vive una, una fiesta en Chile, que todos estamos unidos y todos estamos pidiendo una mejor calidad de vida, sobre todo para las personas que más lo necesitan. Es la raja, ya no, no puedo parar de hablar con esto. Estuve hasta las dos y media en Plaza Italia eh, Es bastante temprano y no había tanta gente Ayer hubo un montón, estaba repleto Les voy a mostrar una foto si puedo acá Todas las personas distintas, cada una expresando sus ideas de manera diferente, expresando su descontento Me enriquece el corazón de verdad ver tanta unidad en las personas, tanto respeto, había había una... Estaban todos en un círculo viendo una escultura de desnudos que dije no se las puedo mostrar, pero me quedé mirándola bastante rato. <risa> Como les decía, aún está tranquilo, aún no llega tanta gente tampoco y obviamente, desgraciadamente en las noches, salen los patos malos así que es de esperarse que hayan disturbios y todo pero no es toda la gente, es el mínimo. Y la mayoría de las personas están todas unidas por un propósito en común que es mejorar la calidad de vida y las personas que nos lideran tienen que escuchar, no les queda, no les queda otra, o si no esto va a seguir. Cada persona está tra tratando de contribuir de la manera que puede. Quienes pueden avisarle a los vecinos con los cacerolazos en sectores más pequeños para que nos sumemos. ¡Vamos! Quienes están subiendo redes sociales, videos, como para tratar de llegar a más gente. ¡Vamos! Hay que tirar esto para arriba de la manera más potente que podamos para que ojalá tenga el mayor impacto y tengamos resultados y respuestas eh, pronto. Y ojalá que ayuden a mucha gente y que todo esto no haya sido en vano, así que si quieren compartir este video para todos los chilenos que se sumen a las marchas, que acabemos con esto de la manera más pacífica y eficiente posible, y sí, eso es todo, les mando un abrazo.